la afirmativa la corrupción no se ha ido en este país sin embargo no impunidad así. dentro del actual gobierno podemos resaltar la existencia de más de cinco casos de años sobre corrupción podemos citar por ejemplo el caso de la visas chinas del año 2006 donde se denunció la falsificación de visas y se acusó a un ex congresista del movimiento socialismo, socialismo denominado y IPSP donde figuraba el señor Santos Ramírez y José Baylava. Estos sujetos fueron detenidos y hoy están con unos procesos. Hay un caso de Carlos Universidad. El año 2008 se denunció una corrupción en el YPFB y petrolíferos fiscales bolivianos. una defraudación de 400.000 mil dólares. Involucró al anterior presidente del YPFD, Santos Ramírez. Este sujeto fue imputado por cinco delitos del año 2009. Y actualmente guarda la detención preventiva en la Casa de San Pedro y afronta otros cuatro procesos. Pero todas estas cosas no, se lograron, no solo se lograron con un elemento jurídico, sino que tuvo que haber también una firme voluntad política del gobierno y una gran cruzada nacional en la que estamos involucrados todos y todas a favor de la transparencia. Situación que se corroborada por el vicepresidente el presidente del Estado de Nacional de Bolivia, el señor eh, Moral Jaima y Álvaro García Limea. El presidente del Estado de Nacional de Bolivia, el 25 de junio de 2015, pidió al ministro de Gobierno Carlos Romero que generara un mecanismo legal para que los oficiales subalternos de la policía denuncien todos los hechos de corrupción dentro de la institución. Y dijo que sería una forma de acabar con todas las irregularidades por su parte, el Vicepresidente del Estado de Piedad Nacional el 16 de mayo del 2010, se miró que el Gobierno es y será flexible cuando se en un indicio de criminalidad en el eje ejecutivo con el caso de la Ministra Pedro. Año más tarde, el 1 de mayo del 2011,